es única. oxo a la vuelta de tu vida. La gloria solo se parte un día, a una sola hora y en un solo lugar. Después de 31 semanas de aventura solo un hombre y una mujer podrán coronar en el extratón. Acompáñanos porque tú has sido parte fundamental de esta travesía. Será una final que pasará la historia y un desenlace el momento cumbre totalmente en vivo. Este domingo 8 de la noche por de uno. ¿Qué te pasa? Tienes a esa mujer loca en todas partes. ¿Es una especie de broma? No, no, no, Zack. Escucha, en serio, no fue una broma. Si sí, no, sí, sí, solo caso. me dejas. ¿Explicarte? Excelente. Ahora tendré que pedir las piezas, volver a armar. ¿Qué ¿Más, qué es esta? ¿Dónde la encontraste? Bajo la basura, en mi desastrosa y horrible cama. Oh, bien hecho, Alvin. Ok, vamos a empezar. ¿Qué fue eso? ¿Alguien estás bien? ¡Simón! Sí, ¡Nos separamos! ¡Lo lograste! ¿Qué? ¿A dónde vamos? Es hora de dormir, Teodoro. <risa> ¡Dime, Dave! El troll pudo escapar de la bruja y se convirtió en duende. Uh, ¿Qué estás haciendo? ¿De, ¿De qué hablas? Ya puedes dormir en tu propia cama. <risa> sí.